Hola, qué tal, creativo. Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video de Nando aquí en este canal de Creative Role Online. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Bueno, muchas veces se han preguntado realmente la marca, la marca como tal, es importante, sí, porque muchas veces vemos que eh, hay empresas que sí están la parte administrativa muy bien formada y demás, pero eh, no alguien las conoce ni demás. Eh, Incluso la parte eh, gráfica de la empresa, o sea, cómo se vea ante el público incluso no es agradable ni nada, no hay un tono de voz ni, ni nada por el estilo. Ahora, ¿Esto por qué ocurre? Porque obviamente no se ha trabajado en la marca. Ahora, ¿Por qué es importante una marca? Pues básicamente la marca es la parte representativa de una empresa o de un negocio o, o quizás tu propia marca personal. Porque es importante, pues, con esta es que tu público al que te estás dirigiendo, pues, va a sentir simpatía, va a sentir que realmente necesita, se siente identificado contigo. Pero cómo se va a sentir identificado contigo, si tú no le brindas un valor, no le brindas un mensaje, ¿vale? La marca no solamente es, ¡hey qué! O sea, vamos a crearte un, un name y ya, o sea, ya la marca está hecha. O vamos a, a decirle a un, a un diseñador que te haga un logotipo, el okay, logotipo. Que te haga un logotipo y ya, o sea, ya el logotipo es la marca. No, no, no, no. De hecho, esto, esto es completamente eh, fuera de, lo, de los parámetros de una marca. Bueno, ya les iba a dicho. Si te quieres dar a conocer ante tu público, ante, ante, ante las redes sociales y demás, es importante que tú trabajes como una marca. A la gente no le agrada, o mejor dicho, no le gusta que tú digas, ok, nosotros somos una empresa dedicada o sea, a un sector Tal, a, a nadie le interesa esto, a, lo, a la gente lo que le interesa es eh, cuál es la experiencia que va a tener contigo. Cierto, Que tú no vas a donde tus amigos a decir, hey, ¿sabes que Yo soy bueno en esto, esto, esto y, esto, y esto, y esto, y esto. Hablar mucho de ti, de ti, de ti realmente aburre. Lo que tú vas con tus amigos es porque de cierta forma tú la pasas bien con ellos, eh, ellos te transmiten eh, una experiencia, ya sea dialogando, ya sea de pronto eh, las acciones que tú estés haciendo con ellos. Si, si te vas a rumbear, si te vas a, a parrandear, que es lo mismo. Si te vas, no sé, eh, en este momento no se me ocurre nada eh, eh, a parchar. Ya sea viendo una película, ya siendo jugando con ellos. Es una experiencia que tú estás teniendo con ellos. En sí tus amigos son, entre comillas, una marca. Tú eres una marca personal. Ahora, no, no quiero decirte que, sea que, ok, te vas a vender como una marca personal, pero tú trabajas en tu personalidad. ¿Por qué tú no vas a trabajar en la personalidad de tu propio negocio? No tendría sentido, ¿cierto? No tiene, o sea, un negocio que no tenga personalidad, pues simplemente no tiene vida, no existe, ¿cierto? Es lo mismo como cuando tú vas a, a, a tener un, un vínculo con tus clientes en una red social. Si tú no tienes nada que ofrecerles, ellos realmente te van a seguir Van a decir, ok, mira, sabes qué, fulanito, deberías eh, en, ingresar a la página de, de, de, cierta, de cierto fulano porque me parece que es gracioso. O a decir, ok, fulanito, mira, te voy a decir, ves a esta página porque eh, eh, me parece que es completamente responsable. ¿What? Obviamente no. Entonces, ¿qué es lo que necesitas en tu negocio? Sí, obviamente necesitas la parte administrativa. Tiene que estar bien estructurado porque si no está bien organizado, un negocio no funciona. Pero no es el todo, ¿vale? Lo que realmente necesitas es crear una marca, crear una historia, crear una conciencia. ¿Para qué? Para que eh, puedas enganchar a un público. No todas las historias eh, le encantan a todo el mundo. Hay muchas personas que les gusta una historia de terror, una comedia. Así que, así como a ellos les gusta eh, cierta categoría de las historias, tu público también es así tienes que darte cuenta que el público es el que le vas a interesar que es lo que tú tienes para ofrecerle a este público no estamos hablando de un acabado final sobre el producto no de hecho incluso um, se puede vender el peor producto de la historia pero si tú transmites una experiencia pues obviamente este producto se va a vender como no tienes idea así que es importante una marca sí sí es importante ahora yo puedo, crearme un, yo puedo crear una marca eh, no, porque hay gente capacitada que se encarga para hacer un, un branding, una creación de una marca. Son gente que se capacita para esto. No cualquier persona puede hacer tu, o sea, el trabajo que tú estás haciendo, ¿cierto? Así que, ¿es importante una marca? Sí, sí, es importante. Si te gustó este video, nos vemos en el próximo video. Ha sido un poco rápido. Eh, decirte que eh, hacemos videos todos los domingos. Los subimos todos los domingos, creo yo. Específicamente hacemos eh, speed art sobre eh, logos. Si es la primera vez que ven estos videos, aquí creo que de este lado o de este lado te daré dejando un link sobre el último speed art que hice. Vale, y una, si te gustó este vídeo, vamos a ver si podemos hacer varios videos. Tengo muchas cosas en mente. En este caso, quería hablarles sobre la importancia de la marca, ¿Por qué? porque eh, muchos amigos míos dicen no, pero es que la, la marca no importa. Si la marca no importa. Tú no importa, mijo. ¿Cierto? Sí, porque es así. Si tú no les muestra interés a tu negocio, ¿quién lo va a hacer? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué me va a interesar un negocio que a ti no te interesa? En cambio, si a ti te interesa tu negocio, si le pones vida, si le pones valores, si le pones una experiencia, si quieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, esto, y esto, y esto, esto, y esto. Simplemente hazlo, ¿cierto? Dale vida a tu marca, que tu marca hable por ti. Y nos vemos en el próximo video.